Entre 60 y 70 ciclistas muertos cada año en la ciudad de Bogotá. Eh, eso, si bien no es mucho más alto que el promedio latinoamericano, realmente es algo que, que, que es eh, inaceptable. Eh, en general, los ciclistas estamos siendo víctimas de, de, digamos, de la falta de comprensión por parte de los conductores de vehículos, tanto de automóviles como de motocicletas, que de alguna manera sienten como que nosotros no, no hacemos parte del espacio vial y que, por lo tanto, no se tiene suficiente respeto por nosotros de alguna manera es porque el ciclista está acá, porque ocupa un espacio porque yo tengo que ir detrás de él y no simplemente rebasarlo y eh, por eso pasan cosas como la que ha pasado en estos días de accidentes que son atropellamientos en el que el ciclista realmente está ocupando un espacio vial y simplemente el carro lo, lo enviste eh, y lo peor es que las personas que están muriendo en estos accidentes son personas realmente muy jóvenes con mucha esperanza de vida eso es algo que no debemos aceptar en nuestra ciudad. La visión de prevención no tanto en nosotros como ciclistas en que usemos un casco eh, o que de alguna manera tengamos una protección porque realmente igual el, el, el siniestro, el atropellamiento es demasiado fuerte para, para, para uno recibirlo sin, sin una estructura como la de un automóvil. Creo que hay que hacer énfasis sobre todo en el cuidado por parte de los, de los conductores de vehículo, son ellos los que tienen... Eh, realmente un vehículo peligroso, un arma peligrosa en sus manos eh, Y por lo tanto creo que hay que incidir mucho en Oiga, eh, este señor ciclista es un actor de la vía y es muy vulnerable Por favor, cuídelo, déle distancia, déle el metro y medio del que tanto se ha hablado eh, déle el paso en las intersecciones que es de él, que, que, que no es una cortesía es Realmente que es su, es su derecho y eh, en cuanto a los ciclistas, más que el uso de cascos eh, y demás, lo que creo es que hay que tener una relación de autocuidado. Ciclista, por favor, maneja con cuidado, no vayas tan rápido. Eh, no, no seas agresivo, también no seas agresivo con los peatones. Ya hay casos en los cuales eh, el ciclista atropella al peatón y hay peatones muertos por ciclistas, lo cual es algo que realmente no podemos comprender.